Deudas buenas versus deudas malas, Mal. podríamos decir. deudas y bueno, ¿Pregunto? vamos a preguntárselo a ella, ya está la representante de SAS Crédito de la familia de Valerza con nosotros, Belén Sosa Talima ¿Cómo estás, Belú? Hola, Belú. ¿Cómo están, chicos? Bienvenida. Buen día, gracias. ¿Está fresco, ¿Aforita o no? ¿Y sí. Afuerita, sí. me llamo. ¿Sí? Se... Afuerita. Sí. Afuerita está fresco, ¿está? ¿Dónde <ríe> fresco? Sí. Y bueno, acá te sacaste todo para, sí. por supuesto, poder eh, expresarme Explicarme mejor. Exactamente. <ríe> algo habíamos hablado, ¿no? Ya de, de estas deudas. Hay algo algunas deudas que, que está bien, que uno las tome, otras que quizás no son tan buenas. Eh, ¿La habíamos, lo habíamos este, hablado como de paso cuando estábamos hablando ahí de otros temas, pero sí, sí me gustaría que eh, hablemos un poquito más de esto, porque uno ve por ahí las deudas como un enemigo. Es el enemigo uh -huh. de mis finanzas. Claro, claro y... es decir, no quiero meterme en ningún tipo de deuda, por lo menos hablo, hablo por mí, ¿no? O sea, sí. por eso le preguntaba a Nancy y decía, ¿deudas buenas, deudas malas? No, no, no quiero ninguna directamente, prefiero no. <risa> y, y en general uno suele tener ese miedo, ¿no? Uh -huh. Y más sí. cuando es cuidadoso con sus finanzas personales y todo eso, tiene esos miedos a, a, a endeudarse, sí. a tener cuotas a futuro... Hay un montón de cosas de cosas que hay que evaluar, obviamente, antes de entrar en una deuda. Pero sí, sí hay deudas buenas. Hay deudas buenas y, y como en algún momento ya lo dije, depende el fin de la deuda. Claro. ¿Sí? claro y ahí vamos a hablar un poquito del fin y yo les paso un par de ejemplos que seguramente pueden variar. Pero en principio, por ejemplo, un préstamo hipotecario, un préstamo, ajá. una deuda para tener tu casa... Siempre y cuando hayas evaluado que puedes pagar la cuota, claro. teniendo en cuenta mm -hmm. que vas a estar muchos años pagando mm -hmm. esa cuota, y siempre teniendo un plan B, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si yo, no sé, de repente me quedo sin trabajo, tengo un plan B... Claro, para, claro. Esto. para seguir creo. afrontando ¿no? las cuotas uh -huh. o, o esa deuda. Yo, yo claro. creo que ese es el miedo eh, uh. mayor, Belu, Nancy, eh, que bueno, uno dice, está bien, yo voy a tomar una deuda eh, uh -huh. o voy a sacar un, un crédito, por ejemplo, un préstamo, para, no sé, hacer algún emprendimiento o para la casa, por ejemplo, pero uno dice, che... En, ...en la evaluación que uno hace... Che, si me quedo sin trabajo y no puedo pagar las cuotas... ...o y qué hago... y cómo? ...entonces por eso decía yo que... ...por ahí claro. mucha gente prefiere no endeudarse... ...ni bien ni mal... ...obviamente que eh, muchas veces decís... Sí, ...bueno te endeudas para tener tu casa... ...por ejemplo en este caso... Claro. ...y en algunos casos y la mayoría de las personas... ...por ahí cuando ya tienen ese plan B... ...que obviamente es el plan B... ...que uno espera no tener que usarlo... Claro. Claro. ...pero en el peor de los casos... ...es no sé, a ver... Eh, ...compré mi casa con esto... ¿Qué puedo vender para pagarlo? Uh -huh. Por uh -huh. ejemplo, para terminar de pagarlo en caso de que llegue a pasar. Claro, sabes, eh... capaz que tenés un auto, o tenés eh, alguna moto, uh -huh. o que esas bueno, decís, bueno, está bien, pero tengo el sueldo de mi pareja, que nos podemos sostener un poquito hasta que vuelva a conseguir, ¿no? Tener como un respaldo. Siempre es importante, como ya lo dije en varias ocasiones, y se si hicieron la tarea en casa, uh -huh. planificar las cuentas. Claro, uh -huh. siempre. Otro tipo de deuda buena es una deuda para invertir, ¿sí? Obviamente uno tiene que evaluar esto, ¿no? O sea, si yo voy a sacar eh, un préstamo para invertir, la ganancia que genere tiene que, tiene que ser yo. mayor a lo sí. que yo estoy pagando. Uh -huh. eh, y eso generalmente va a venir, o de, o de inversiones este, donde, donde la tasa sea muy buena, tenga un interés compuesto y todas esas cosas que por ahí ya hablan Pablo y Diego cuando vienen. Sí. Uh -huh. eh, y después está el invertir en un nuevo negocio, por ejemplo, uh -huh. que era lo que nombraba. Sí. Eh, el decir, bueno, a ver, yo quiero emprender, tengo un proyecto de una empresa, tengo un proyecto de un emprendimiento, una, un, un, una empresa familiar, algo. Uh -huh. Tomar una deuda para con todos los planes previamente hechos, con todos los números previamente hechos, tener una, tomar una deuda para generar un nuevo ingreso... Esa es la mejor de todas las negocios. claro Eso es uh -huh. lo mejor que nos puede pasar. A nosotros nos encantan esas créditos cuando vienen y dicen, pude poner el negocio en mi casa, pude, hacer, sí. pude comprar todos los productos para vender. Porque... O, o, o mejorar no el negocio que ya tengo, uh -huh. poder eh, tener más tecnología en mi negocio. Uh -huh. Todo eso y va en a ser positivo. Casos, claro, y en esos casos uno planifica, pero también tiene que tener un plan B. Por uh -huh. si no llega a surgir el negocio como uno lo espera. Claro. Por eso por ahí es lo que cuesta un poco más, y si nosotros lo vemos, eh, el, el tener ese plan B. El, el, por lo menos, más allá de que uno tiene que ser positivo y uno generalmente sí, tiene esa mentalidad. si no, uno no se arriesgaría nunca, ¿no? A nada. Exacto. Eh, si uno siempre está con miedo, no, no avanzarías en la vida. La idea uh -huh. no es ponerle miedo a, nadie, a nada y a nadie. Pero sí es importante que haya un plan B, uh -huh. por uh -huh. si acaso, porque el tema es no perder más de lo que uno claro. eh, puede llegar a invertir. Eh, esos son los dos tipos de, de deudas buenas. Y otra que ha estado surgiendo, que está eh, muy, muy este, buena, es por ganarle un poquito a la, a la inflación con respecto a las compras de, de productos que van subiendo con el tiempo. Uh -huh. sí. Por ejemplo... Si yo compro un, algo de necesidad, ¿no? Estamos hablando cosas de necesidad y por ahí no cosas de, de, de entretenimiento, uh -huh. o sea, no un videojuego, uh -huh. por ejemplo. Claro. Pero, por ejemplo, un lavarropa, si vos lo compras hoy, pagás un interés mínimo o pagás sin interés en algunos casos, uh -huh. con algunas promociones del uh -huh. gobierno, Este, cualquiera de las dos opciones te va a costar, o, o el costo va a ser más barato que vos esperes a juntar la plata para comprarlo para de poder, acá claro. a ocho uh -huh. meses. Uh -huh. Entonces, sí, este, sí, sí, sí. porque seguramente eh, hasta que vos juntes la plata en las claro. ropas, sí, a seis meses va a subir, entonces uh -huh. eso que juntaste no te va a alcanzar. <ríe> no te va a alcanzar. Entonces, eh, en un país con tanta inflación como, como el que tenemos, eh, por ahí es, es bueno ganarle en ese en ese sentido a la, a la inflación. Y también hay algunos que quieren invertir y hacerse uno, un dinero extra que compran estos productos. Y los venden de acá en seis meses, de acá en cuatro uh -huh. meses, al doble de su valor. Uh -huh. Y bueno, y esos son el tipo de deuda buena. Está buena. Sí, entonces, uh -huh. este esas son las deudas buenas. La deuda mala ya hablamos. Una deuda sin planificar, claro. una deuda eh, de cosas que no son esenciales, que no están pensadas, que no están. Claro. O sea, de hacerlo por hacerlo y sin pensar lo que por ahí puede traer por detrás, digamos. Exacto, y más que nada sabiendo cómo maneja cada uno sus finanzas. Uno sabe uh -huh. lo que puede pagar o no. Uh -huh. Y entrar en una deuda sabiendo que te va a costar pagar y es complicado claro. que, que, que llegues, si lo haces en 12 cuotas capaz que llegas a la cuota 6 piloteando y a la cuota 7 te va a costar igual. Entonces uh -huh. uno tiene que planificarlo. Y bueno, era era hacer un énfasis en esto. ¿Es malo tener deudas? No, no es malo. Cuando uno tiene unas finanzas personales totalmente organizadas, claro. las deudas son un generador de más ingresos. No, bueno. uh -huh. exactamente, y siempre tener el plan B y fijarnos en qué le estamos gastando, ¿no? Uh -huh. Porque si lo vamos a gastar eh, quizás un monto eh, muy, muy alto en unas vacaciones de tres días, cuatro días, no claro. nos sirvió de nada. Uh -huh. Claro, exacto, no me escucharon, claro, no me ¿no? no, no, <risa> escucharon, no de <risa> <que> escucharon <risa> <valen> Bueno, sobre <risa> todo que se viene el fin de extra, extra largo ahora, por ahí muchos que han dicho, bueno, a ver, junto una plata, me voy, ¿eh? Bueno, eso, planificarlo sin sí. pensar lo que se puede venir. No sería una deuda siempre es buena. bueno Siempre es bueno tener un, un, un descanso y darse ese mimo, porque uno trabaja sí. para tenerlo y todo eso, siempre y cuando estamos conscientes. Claro, estemos más acomodados. ¿Sí? nos acomodemos, economicemos, por ahí no nos vamos a comer todos los días en un restaurante, sino tal vez claro. nos podemos cocinar. Bueno, esos son los tipos de cosas que uno tiene que ir ajustando a su realidad. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Así que bueno, este fin de largo que viene... SAS créditos se está eh, dando los préstamos con las tasas más bajas del mercado. Bueno. Los esperamos. Y bueno, ya saben, de deudas bu buenas hablamos. SAS Créditos lo ayuda. Exactamente, buenísimo. Entonces, para la, el, el asesoramiento principalmente Ajá. pueden ir consultar. Bueno, estoy pensando hacer esto. ¿Qué pensás, Belén? ¿Qué pensás? A cualquiera de los chicos que está ahí en SAS Crédito, que está en la calle Necochea. Necochea 469, local 1. Los esperamos por ahí, cualquier cosa en el Facebook nos escriben. Ahí está. También lo podemos asesorar. Buenísimo, Perfecto, Belu. entonces, gracias. Velo, siempre es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Nos reencontramos la semana que viene. Ahí está, ¿eh? Hay hay hay deudas